Estamos en vivo, así es, acá estamos, ¿eh? con invitados para hablar de lo que se viene, que es la fiesta homenaje al teatro independiente en Murphy, 28 ediciones. Oscar Baroto, Agustín Dimela, ¿cómo les va? Bien, ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. bien, todo bien. bien? bien. Bueno, ya, ya se viene, ya está, cuenta regresiva. Cuenta regresiva, faltan <coughs> poco, pocos días. El próximo viernes ya se da inicio a la 18ª edición de la fiesta homenaje al teatro independiente, Vigésima edición right. del Fiesta que no es poca cosa, este, parece que fue ayer que acá nuestro amigo dijo, bueno, tenemos que hacer un, una fiesta de teatro, donde invitamos a la gente que queremos, este, vivir el teatro, homenajear a, a aquellos que hicieron grande el Teatro Independiente, y, y bueno, le hicimos caso y nos metió en este lío importante desde hace 28 años, de los cuales los que participamos del inicio estamos muy felices y muy orgullosos de haberlo podido llevar a cabo en uh -huh. tanto tiempo, ¿no? Sí, tener una buena idea es una cosa, sostenerla todo este tiempo es otra, ¿no? Claro, ideas hay un montón. Ideas hay un montón, ¿no? Claro, después hay que, ¿no? claro, que laburar. Entonces, eh, ¿Qué es lo que pasó en Murphy? Hubo mucha gente este, convencida que los mismos años que estamos nosotros, o sea, prácticamente, eh, pero que le ha puesto el hombro, y le ha puesto el trabajo y el convencimiento, así uh -huh. que las ganas tener razón, o sea, una idea es una cosa y el trabajo en el tiempo es otra. Sí, aparte cuando uno repasa todo, todo, lo, que, todo lo que ocurrió y todas la, la, las personalidades que transitaron por el pueblo en este tiempo, es, eh, es una marca importante que va a quedar, digo, más allá. Sí, ¿no? sí, digo. Sí. Anoche estábamos viendo, eh, la comuna también tuvo la gentileza de poner a disposición del, del grupo una casa. Uh -huh enfrente donde va a ser el polo cultural, donde va a ser la sala, que ya está en marcha todo, y una casa que se está poniendo en condiciones, ya se ha pintado, todo y demás. Entonces empiezan a juntar algunas fotos para colgar las paredes claro. y demás, y ahí es cuando se nota en realidad todo lo que, lo que ha pasado, lo que hemos pasado, lo que han pasado, y es medio como un repaso... De, de todo, no de las cosas buenas de las de las malas de, la que, este, de las que quedaron dando vuelta en nosotros para siempre y demás uh -huh. Así que, bueno, hasta ese lugar va a ser un lugar hoy por hoy muy cómodo muy muy lindo donde nos vamos a reunir donde vamos a poder hasta ensayar en algunos momentos este, hay un asador también en el patio ¿sí? <risa> no lo vi todavía por eso, por eso este, esta por fiesta. eso trabajamos tanto claro. Por eso esta fiesta, este, más allá de lo que es eh, el acontecimiento teatral en sí, sí. Eh, es una fiesta de anuncios muy importantes. Uh -huh. El año pasado, creo que en una nota más o menos para este mismo momento, eh, ante la fiesta del año pasado, decíamos que teníamos un proyecto. Mostraban el proyecto, la Mostraban, maqueta, digamos, digamos, ¿no? Claro, mostrábamos el proyecto, el dibujo de lo que sí. queríamos hacer. Eh, fue un año muy fructífero porque eh, las gestiones dieron eh, justamente dieron su fruto y... Y pudimos lograr que la comuna nos dé en comodato la casa, ponerla en condiciones para que el grupo pueda habitarla, digamos, uh -huh. como, como sede. Y ya, este, a través de, de, de los aportes del Plan Incluir de la Provincia de Santa Fe, empezamos con los movimientos de suelo para la construcción de la, de la sala. Uh -huh. este, hacer sus bases, hacer sus cimientos, hacer su... Su, su platea, su piso, como para poder iniciar, ya teníamos compradas con recursos propios las chapas del techo, de la sala. Sí, que, disculpame, que, que no es un hecho menor, es algo que yo quiero resaltar, uh -huh. porque el techo de todo este complejo del pueblo cultural se consiguió con las recaudaciones de las obreras. Bien. Y no es poco eso, porque se recaudó con un trabajo hecho por el uh -huh. grupo, que no, no es poco, como así también alguna parte de la recuperación de la casa, ¿no es cierto? Sí. Este, el grupo ha tenido en su momento un, un trabajo realmente muy digno, que anduvo por casi toda la provincia y a mí particularmente eh, me satisface tanto que ese hecho de haber sido el tema de la recaudación para que vaya a parar al techo, nada menos con lo que sí. significa un techo, sí, señor. ¿no? Este, tiene un montón de simbolismo para mí y yo creo que también para los compañeros de la uh -huh. vida. Sí, aparte estamos hablando de una sala que, si bien requiere el apoyo del Estado, obviamente en, en algún aporte, porque hoy no hace falta ni que lo digamos, ¿no? lo caro que es construir, eh, pero va a ser una sala, digamos, también un poco gestada desde el grupo, desde el. Digamos, totalmente, desde, totalmente, Desde la cultura, digamos, ¿no? No y, va a ser un espacio y... estatal, digamos, ¿no? Sino no, que va no. a ser una sala. De la ventana. Y claro. participación de la comuna que nos cedieron, unos terrenos cedidos a su vez por el ferrocarril. Claro. Este, de, de la comuna tener la intención de armar el polo cultural en el lugar porque si bien ya está el museo en lo que era la sí. manifestación eh, y nos cede un terreno a nosotros, uno a la biblioteca y pudimos consensuar con la biblioteca la posibilidad de hacer una construcción en conjunto mm -hmm. que no es poca cosa, no, no, hoy dos no no bueno. instituciones que puedan eh, de acuerdo, hablar ¿no? el mismo idioma ¿no? sí. en ese aspecto y, y bueno, y, y así se van a dar inicio a las obras este, eh, con los aportes que hoy consiguió la ventana, serán próximos la biblioteca, pero bueno, construir este polo cultural que tanto va a significar para el pueblo, que va a tener una sala de cultura de verdad, este, porque bueno, la, la discontinuidad del centro cultural a través de la sí. sesión del espacio para la escuela de policía, hace que hoy eh, las actividades culturales estén un poco dispersas o estén en el club o estén en, en algún otro lugar. Entonces nosotros vamos a poner a disposición ese espacio para todos los hechos culturales y educativos Sí, de la claro. ¿no es cierto? Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, pero para eso falta, digo, ¿no? ¿Sí? Se, está, se está arrancando, mm. se está arrancando y, y que no es poca cosa, digo, ¿no? Que, y es, y es que, sí. empezar y ya no frenar también, ¿no? Hasta que se concrete. Y un poco la, la charla de siempre, ¿no? Eh, cuando se decidió encarar este proyecto y demás, es que queremos que todos los habitantes de Murphy sean partícipes. Uh -huh. o sea, estamos buscando eh, este, las ideas, la vuelta para que hay o sea, que comprar sillas o butacas, que la gente se sienta a través de un espectáculo, sí. que es lo que nosotros podemos conseguir o brindar, este, puedan ir a hacer aporte para que eso vaya destinado a eso, que todos se sientan partícipes de ese eh, hecho, que hoy por hoy, en los tiempos que corren, armar un polo cultural no es poca cosa. No, ni hablar, ni hablar. Eh, pero bueno, como decíamos, eso son lo, es lo que se proyecta, lo que está empezando, pero lo que viene inmediatamente es la fiesta, claro. que empieza este viernes. Sí. La, la, la fiesta tiene una movilización que va a estar coordinada por Greter Former uh -huh. eh, y que tiene que ver la temática de lo que fue el fin del año pasado los festejos de, de, mundial, del mundial es decir, los chicos van a estar este, eh, bueno, con la consigna esa ¿no? Así, bajo ideas propias con canciones con eh, la ropa, con atuendos, con carteles eh, un poco tiene ese sentido este, está convocada obviamente toda la comunidad educativa de Murphy y se va a a, bueno, a desembocar en, en la inauguración oficial de, del evento este, vamos a pasar por la casa, vamos a pasar por, por el lugar de, donde se construye la sala para que darle así un, un, un matiz oficial uh -huh. a, la, a la cuestión y, y bueno a la noche van a, va a estar el grupo Carlos Cajeri de Teodolina con eh, Los Invisibles de Siempre este, eh, una obra que ha ha tenido participación ya en varias provincias y ha tenido una gira exitosa. Así que esperemos que todo el público concurra a ese evento. Va a ser Entrada a la Gorra. Bien. Y bueno, después continúa el sábado como siempre con espectáculos infantiles a la tarde. Va a estar este eh, Guillermo Troncoso de Mendoza con un espectáculo muy premiado que es, se llama La Niña del Cerro, Este con canciones, Este va a ser al aire libre. Esperemos que el tiempo acompañe. Va a acompañar. Por lo menos como está aparentemente iba a el, el, el, el sábado, seguro. El domingo sí. está en duda, pero hasta el, sí. Sí. Y, y también va a estar la feria de artesanos. Este, bueno, y a la noche el, el eh, siempre el tradicional, tradicional café-concert, donde va, va a estar eh, Bolera, de acá de Torto este musical que ha, tenido, ha sido exitoso acá en la ciudad. Sí. Eh, después va a estar en el grupo de, de ritmo e Invictus de, de Murphy. Y va a cerrar Sergio Gonal Con un espectáculo de humor uh -huh. Y obviamente va a haber buffet este, Y bueno Diversión, que es se lo vuelve. que esperemos para, para el pueblo El domingo tenemos a un grupo de Santa Fe a la tarde eh, Que se llama Demonio eh, Grupo Demonio este, eh, Con una obra infantil musical También, al aire libre Y a la noche eh, La ventana vuelve a las tablas Con eh, un estreno Uh -huh. que eh, teníamos previsto para hacerlo en varias fechas, desde octubre del año pasado hasta... Como suele ocurrir con las obras, ¿no? Que se van postergando. Este, por diferentes motivos, vamos a estrenar el 30, a las 21 a horas, con una obra de Hugo Marcos que se llama Ojalá, una reflexión sobre la estupidez humana. Bien. Eh, nada, nosotros... Este, Siempre la gente de Murcia ha respondido a nuestras convocatorias, esperemos que en esta oportunidad lo haga, la gente de la región. Es una obra que tiene humor, que tiene reflexión. Este, eh, así que los esperamos a todos. Bien, y el cierre es el domingo, Y el, el domingo, va a haber, no va a haber obra de cierre el domingo, o sea, vamos a tener dos obras infantiles a la tarde, Payaso Trompito, y, bueno, y después un grupo de cuatro actores infantiles de, de Rosario, este, que... Eh, con una obra musical y también este de malabarismo uh -huh. trapecio eh, eh, que va a estar a la tarde y va a cerrar la murga Le Gran Mur de Villa Cañas que es una murga que tiene algunos murgueros murfenses que se han radicado en, en Villa Cañas este, y vamos a hacer ese cierre y a partir de ahí después va a ser el, el apagado de la llama eh, eso va a ser el día lunes, pri, eh, lunes. Así que cuatro días a full con, con el teatro, como, como ya está acostumbrada la localidad. ¿no? Que, y pensaban esto, ¿no? hablaban de la movilización que se viene con, la, con las escuelas y demás, Digo, cuántas generaciones que ya pasaron, ¿no? porque sí. ya en 28 años ya están grandecitos algunos que sí, ya pasaron. Sí, todos? De, hecho, de hecho, muchos padres hoy llevan a sus hijos, claro. que estuvieron en las primeras movilizaciones claro. como niños. El claro. problema era que nosotros ya en aquellas oportunidades no éramos tan niños. Ustedes ya eran grandes en ese sí, momento, ese claro. es el problema. Pero años. Claro. Pero bueno, pero eso, eso marca digamos, un montón de cosas. Digo, ¿no? Sí, eh, obviamente. Ese traspaso generacional, digamos. Así que nada, invitamos a toda la región. Creo que la región ya está acostumbrada a nuestros eventos y a disfrutar de los mismos. Eh, la gente que en las tardes quiera llevar a los niños a, a ver las obras infantiles y a la noche pasar un buen momento. Eh, los esperamos por mucho. Bien, excelente. Bueno, y, y con la doble expectativa, no solamente todo lo que implica organizar la fiesta, sino con el estreno, Oscar. Con, el, con estrenar una nueva obra siempre. Sí, sí. Antes de largar acá estaba dándole unas indicaciones sí, a mi compañero. <risa> sí, sí, un par de indicaciones <risa> técnicas sobre. <risa> Así que, bueno, no, pero aparte, mira yo creo que lo tomamos con mucha responsabilidad, con humor, este, pero sabiendo, sabiendo que en definitiva. Eh, cada uno de los eventos que realizamos desde la ventana se hace con todo lo que tenemos, con la ganas que tenemos, con el esfuerzo, con la capacidad que hay y demás, y es eso. Así que bueno, por ahí no nos gusta a nosotros tanto estrenar en el marco de la fiesta porque todo el mundo está involucrado en, claro, otra, en claro. otra cosa. Pero en esta, bueno, haremos el doble de esfuerzo. El domingo va a ser un buen estreno, creo. La gente... Una, una apuesta atípica, digamos, así que bueno, estamos esperando. No va a ser una apuesta formal, llamémoslo así. Sí, formal del escenario a la italiana solamente, digamos. Va a tener algunos aditamentos bien. que esperemos le guste a la gente, ¿no? Claro. Bueno, que en sí. definitiva es el, el último que tiene la palabra. Si el director lo definió, debe ser porque está bien, así o No. <risa> no. Seguramente. <risa> Bueno, eh, todo el mundo invitado, por supuesto, ¿no? Por como supuesto. siempre, a, la, a pasar el día también, ¿no? Porque está esto, la feria de en la plaza, al aire libre, sí, sí. disfrutar del día sí. en la localidad. Incluso en, el, en, el misma, en la misma plaza va a haber este, algunas instituciones que va a servir comidas. Claro. Entonces, esto hace que la gente la pueda pasar este, bien en, eh, en el lugar y, uh -huh. y disfrutar de los espectáculos. Muchas gracias y, bueno, si queda algo por agregar. A vos, Juan, como ¿No? siempre, sí. que nos das una mano siempre esto... Lo Muchas tenemos, gracias, Juan. Lo tenemos muy en cuenta con el tema del. Ya conoceremos la asador y de la casa. Por bueno. supuesto, como corresponde. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y venimos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión.